El Fique conoce esta fibra natural y su trabajo artesanal. El fique es una planta de la familia Agabaceae y del género Fucraea. Hay varias especies de las cuales en Colombia se cultivan dos especies nativas, Fucraea caulla y Fucraea acropilla. El fique se cultiva en la zona andina, principalmente en Antioquia, Boyacá, Cauca. Con Dinamarca, Nariño y Santander, y actualmente en Colombia, y que es considerado la segunda fibra en importancia después del algodón. Estas plantas forman una gran roseta de hojas gruesas y carnosas, generalmente terminadas en una afilada aguja en el ápice y a menudo también con márgenes espinosos. El robusto tallo leñoso suele ser muy corto, por lo que las hojas aparentan surgir de la raíz, pues tienen un tallo sin ramificación hasta 1.5 metros de alto. Hojas numerosas, más de 100 dispuesta en una roseta hacia la base de la planta largas y angostas de hasta 2 metros de largo y 20 centímetros de ancho, carnosas, erguidas, acanaladas, verdes o verdes azules con o sin aguijones en los márgenes y en las puntas. Cultivo, extracción y aislamiento del fique. Cultivo. Los campesinos en los cultivos de fique cortan de las plantas las pencas que ya han alcanzado un cierto grado de inclinación y un tamaño adecuado. Desfibrado. Cerca de la zona del cultivo se llevan las pencas y se apilan para que sean desfibradas con la ayuda de una máquina. Cada penca se toma y se pasa por esa máquina hasta que se obtenga fibra libre de la mayor cantidad de savia. Lavado y secado. El bique se lava en pozos de agua de 12 a 15 horas buscando retirar los romanentes de savia y posteriormente se apila para seguir en el proceso de secado, el cual se hace al sol, en cuerdas o sobre piedras. Si se quiere una fibra bien blanca, se expone más tiempo, pues se considera que el sereno de la noche favorece muy bien el blanqueado. Preparación de la fibra para el trabajo artesanal. El proceso de preparación de la fibra es largo y dispendioso. Esta actividad artesanal es desarrollada por mujeres que frecuentemente suspenden el oficio para obtener obligaciones domésticas o del campo, a pesar que también existe un porcentaje apreciable de hombres que trabajan con esta fibra. Escarmenado. Este es el primer proceso que se realiza en las instalaciones de los productores. El escarmenado es, consiste en pasar la fibra por una superficie con puntas largas y filudas, haciendo las veces de un peinado. Esto con el objetivo de desenredar la fibra y darle suavidad con la aplicación de grasas vegetales. Tinturado. La tintura se realiza en ollas. Se hace una mezcla de tinte, no contaminantes, agua, sal y fijadores, los cuales se ponen a hervir con la ayuda de estufas. Luego se deposita la fibra y se deja hervir durante 5 horas, esperando que se adhiera bien la tinta. Finalizado este proceso, se realiza un nuevo lavado. La fibra se seca al sol y nuevamente pasa por un proceso de escarmenado. Hilado. Para la realización de los tejidos, primero se lleva a cabo un proceso de hilado, el cual consiste en unir las fibras con la ayuda de una máquina y las yemas de los dedos de tal forma que se forme el hilo. El hilo, de hilo es devanado o enconado para formar conos con diferentes tamaños de acuerdo a las necesidades de 100 gramos hasta 1500 gramos. En este proceso de hilado se matiza el fique y se combinan colores de los hilos. Como resultado de este proceso, se tendrá el hilo listo para ser trabajado en los telares. Tejeduría Finalmente el hilo de fique es utilizado en diferentes técnicas artesanales como el trenzado, el crochet, las dos agujas y el telar de pedal para hacer tapetes, alpargatas, costales, canastos, bolsos, etc. Si uno de los mayores productores de fique en el departamento de Santander se encuentra en varios municipios como San Joaquín, Bogotes, Aratoca, Cepita, Curití y Gonzaga, es en Curití, donde se encuentra la mayor concentración de familias artesanas que trabajan la fibra y rinden honor a su nombre, pues en Curití, que en idioma guanes significa de tejedores, se continúa con la tradición del tejido en este material. Medicinal. Se extrae de la hoja o penca y sirve para curar gastritis, diabetes, granos de la cara, cicatrizar heridas, para aliviar la tos. Además, se enfermedades del sistema digestivo, endocrino, heridas y desórdenes del sistema respiratorio, cutáneo, inflamaciones, to Tiene también la penca propiedades curativas en las enfermedades infecciosas del estómago e intestino, como en las diarreas crónicas y en los vómitos sin causas ap apreciables. En estos dos casos es suficiente con un té preparado con las hojas de penca, tomado después de las comidas con miel. Es bueno en las enfermedades del hígado y riñones complicadas con la digestión y dolores. Es de gran eficacia Lavarse la cabeza con el jugo o espuma de la cabulla blanca para robustecer el cabello. Lo vuelve lustroso, abundante y muy suave. En veterinaria, machacadas las pencas de cabulla sirven contra el piojo de las bestias. El palo de maguey, que es el soporte floral, lo acostumbrado en algunas regiones, quemando y dándoles al respirar el humo de los animales, les cura los catarros a las ovejas y gatos y el moquillo a los ganados. La flor de maggay es bebida, la usan para catarros y bronquitis. La fruta es buena para la expectoración de los tuberculosos.